Hola ¿qué tal estáis? Cuánto tiempo sin veros. Hoy es lunes y ayer os subí el vlog de una semana conmigo, en el cual quiero decir que mmm, me he dado cuenta de que hay cosas que doy por entendido. Me voy a explicar, Cuando sí. Lo de la camiseta, que decía, la lleva al revés, jijí, jaja, mmm, tal. Bueno, pues veréis, tiene un examen de lengua de signos, llevaba muchísimos días sin dormir, que por cierto, hoy he conseguido dormir baile de la felicidad yo ese día me desperté me levanté y cogí la primera camiseta que pillé sí, y tiene que ser una camiseta lisa, oscura, ¿no? bueno pues ¿qué hice yo? pues coger una camiseta y darle y a al revés y ya está esa es la explicación número uno y la número dos es que cuando yo hablaba de la toallita esta que es maravillosa, genial que os la recomiendo a morir yo dije, y ni qué a gusto. Eh, se limpia sola, no sé qué sola, no sé qué sola. A ver, yo quería referirme a que mmm, puedes hacerlo a mano o a máquina. Que no necesitas ni agua micelar, ni jabón, ni nada para usarla. Simplemente, pues me, yo creo que me vino un poco arriba y ya está, ¿no? Pero bueno, mmm, yo creo que se sobreentiende que fue una, una especie de exageración natural que me salió en ese momento, ¿no? Vale. <risa> aclarado esto, que seguramente habrá alguna cosa más pero ahora mismo no caigo quiero hablaros de cómo llevo la piel en el mismo blog que os estoy hablando todo el rato hablé de que tenía la piel seca aparte de tener la piel seca, a lo que yo me refería, ves otra cosa es que me pica la piel, me pica entonces digo, pues voy a hacer este, este vídeo hablando un poquito sobre el tema esto es una actualización para quien no lo sepa, yo tengo dermatitis atópica y sebuarreica, ¿vale? He estado con, controlándolo durante mucho tiempo, sí, pero cuando él quiere dice ¡Hola! He vuelto y me jode viva. Bueno, voy a repartirlo por cabello, rostro y cuerpo, ¿vale? Voy a empezar eh, por el rostro. Bueno, cuando le da la gana a mi piel, me sale piel rosácea, ¿vale? Esa es otra enfermedad, pero a mí me sale porque... Pues, porque sí, o sea, es que podéis comprobarlo Por aquí no me he maquillado Para que se llegue a apreciar Mirad, ¿no veis, A mí me sale en forma de puntitos Aquí se ve mejor ¿No veis? Mirad Hasta aquí me he llegado a salir un poco Ante esa situación no puedo hacer nada No lo controlo, simplemente pues lo tapo con maquillaje Entonces, cosas que yo utilizo para el rostro Este... oh, Que poco me queda ya Este es serum de ácido hialurónico De la marca Juarte Princess Está muy bien. Me compré dos que lo tengo justamente aquí en mi necesidad de cosas sin estrenar y me encanta, lo recomiendo un montón. Creo que me llegó a costar entre 5 y 6 euros, no sé, está muy bien. Utilizo ahora esta crema de Body Shop. Todo esto no testan te animales, ya sabéis que yo, you know. Esto lleva vitamina E y es para todo tipo de pieles. La verdad es que me va bien, los dos botes. Los dos, por desgracia, están abiertos porque.. No sabría explicar qué pasó ese día, pero bueno, está bien, que la lío. Está muy bien, yo sigo teniendo de repuesto allí mi crema de siempre, toda de la vida. Os voy a dejar por aquí, creo que es por aquí, por aquí por si acaso. Los <risa> otros vídeos de la pila tópica para que sepáis cuáles son los productos. Next, para limpiarme el rostro, sigo utilizando este jabón, me encanta, la marca Revox. Está todavía moja porque me he duchado. Más de lo mismo, en, aquí en el link hablo de él y que más, bueno, sigo utilizando este exfoliante que también está mojado bien y me gusta mucho. Joder, Manolo no voy a hablar de estos productos, puesto que ya hablo en ellos en el otro vídeo, este que os he dicho que está por aquí o por aquí. Vale, y luego utilizo este tónico de Cialla, yo lo llamo Cialla, me da igual cómo que es de Acai Berry ¡Ah! y, y lleva ácido hialurónico, es para pieles sensibles principalmente. Y mira, yo nunca quito el precio, no sé por qué, pero nunca lo quito. Me costó casi 4 euros. Y luego mi favoritísimo, que lo sigo usando, es este, que ya va por aquí, me queda súper poco y es el mejor, me gusta mucho más que este. Pero bueno, cuando se me acabe, pues ya me lo volveré a comprar. Este lo que me pasa es que a veces me da alergia, no sé por qué, y me deja la piel como sequita. Y este, este, me la, la, me la noto suave, fresquita, me la noto muy bien, me encanta. ¿Qué más? Bueno, y ya así por incluir cosas, estoy usando este cacao, es nuevo de la marca, de la misma marca que este. Me encanta cómo huele, me gusta muchísimo como cacao, la verdad es que está muy bien. Y lo empecé el otro día y mirad lo que me queda. Yo utilizo mucho cacao, yo no sé, pero joder... Yo sigo usando este de Letibar. lo que pasa es que meter el dedito no me gusta mucho. Prefiero lo de barra, para poner la venda Bueno, pues esto sería lo que utilizo para el rostro, vuelvo a lo mismo. Eh, tengo... es que, más que cuando le dan la gana me salen en las cejas, en las orejas. Buah, es que hablo de las orejas, se me cuesta mucho. Hace unos meses empezaron a rajarse, pues a mí se me raja aquí. Mm, se me descama la zona esta de aquí y por dentro también lo noto, pero por dentro, pues eh, poco puedo hacer. Entonces yo cada vez que me ducho me lo seco bien y me echo mis crevitas. Ah, bueno, eso me olvidaba. También utilicé esto para los ojos. Que más o menos ya hablé de ella. Que voy a usarla en las orejas porque a mí me da la gana. Y eso no os hablo de esto porque ya la tenéis en. ¡Ay, el... ¡Oh, qué gustito! Y eso no hablo de ella porque ya lo hice en otro vídeo. Y por nada, no mucho por culo. Bueno. Me compré el otro día este exfoliante de yogur y almendras dulces naturales. ¡Yay! Es 100% natural, es de la marca BioGlow, Natural Cosmetics para pieles sensibles. Es un exfoliante que me gusta. No se nota para nada la partícula, es igual que este. Para quien le guste, pues esto no es vuestro exfoliante. Pero a mí personalmente aparte de que no me gusta notar el gránulo, mmm, si lo noto me revienta la piel, así que todo lo que sea en formato gel, aunque a veces no note que me esté exfoliando, mi piel, mi piel pues obviamente lo agradece y está muy bien tiene también un olor muy, muy suave, con que estoy con el cuerpo, vale, cambié de jabón íntimo, he estado usando uno de farmacia que me iba muy bien, se me gastó y estaba usando el chili de menta mm -hmm. no no, no Bueno, pues me compré este, decía ya Y lleva arándano, el arándano es buenísimo Para la gente que es propensa a la cistitis Yo desde que uso jabones íntimos No me da, así que feliz Bueno, de jabón Las pupitas estas que me salen por aquí Es de alergia, bueno pues yo me compré en la farmacia Este jabón que Aquí tiene el precio 2,40 diría que es A ver para que lo veáis bien Es gel cero y esto lleva cero parabenos, cero fenosietanol, cero colorantes, no tiene perfumes y sin alérgenos. Es alta tolerancia dermatológica, protege la flora cutánea y mantiene el equilibrio natural de la piel. Y está bien. A mí, sin embargo, me encanta eh, cuando me ducho eh, los olores, es a mí como súper terapéutico. Y bueno, yo aparte a veces mezclo, por ejemplo, hoy cuando me he duchado he mezclado estos dos. Ahí mi esponja. Y a veces utilizo este del Instituto Español que está súper bien que es de aloe vera. Y bueno, más de lo mismo, nada de hacen animales. Que yo con eso de verdad felicidad absoluta. Utilizo este jabón porque se me agotó el mío. Que si no seguiría usando el de Bavaria. Más de lo mismo. Lo podéis encontrar en el link que os dejo por aquí. Si está calentando otra vez la cámara, no entiendo nada. Sigo utilizando la misma cremita, la verdad. Cuando me pica o cuando se me irrita además esto me va genial. Pero cuando a veces no hey, Narita, me compré otra crema que me va bastante bien lo que pasa es que mmm, he sido saqueada y mi hermano se ha apropiado de esa crema me la ha gastado así que ¿qué hago? pues echarme crema y contar hasta 28 ya está lo que tienes que hacer es ir a un dermatólogo yo ya fui, mi experiencia pues también os la conté en el vídeo que os tengo por aquí. Y por eso pues yo voy comprando y voy probando qué me puede ir bien y qué no. Y mmm, como tengo la piel mejor, pues ya está. Pero si mi piel hubiera ido peor, pues hubiera intentado averiguar cuál es el mejor dermatólogo del país. Básicamente. Al cabello Utilizo este champú, es del Mercadona y es hidratante. Yo todo lo hidratante y todo lo nutritivo me lo compro. Esto lleva extracto de flores de cactus Pero bueno, que me va bien y me gusta <risa> Bueno, también me compré obviamente el acondicionador Más de lo mismo, me gusta Bueno, otra cosa que utilizo También es este serum de lo mismo, flores de cactus No sé, me deja el pelo bien, no se me bufa Pues yo feliz y contenta Bueno, esto ya os lo enseñé en el blog de ayer He utilizado esta mascarilla, se me gastó el aceite de coco maravilloso, divino del cielo, ya ven Y dije, bueno, pues ya que no lo encuentro voy a comprarme una mascarilla y elegí esta Y bueno, pues esto es lo que hay Hay que aprender a convivir con ello Y no te puedes esperar un milagro de que yo te diga Oh, sí, si tú utilizas esto no te va a aparecer más en tu vida No, a lo mejor no te aparece en una temporada quizás larga como a mí Pero te va a terminar apareciendo porque tú tienes eso no es algo que sea, mmm, hoy tengo un grano a la semana se me va, no es que tú tienes la piel así y tienes que aprender a convivir con ella a quererla y aceptarla y bueno, yo quiero preguntaros si podéis recomendarme cosas para cuando sale la piel rosácea que eso sí que se me escapa de las manos porque la dermatóloga me, me recomendó una crema de Aven que esa crema, en cuanto me la eché mmm, me dio una alergia que, que vamos que vamos, la tuve que quitar al momento porque se me ardía me cocía, me moría <susurra> Así que si me podéis recomendar cosas para eso, que se me escapa de las manos, yo feliz, contenta. También quisiera saber qué champús, mascarillas y acondicionadores usáis. Sí, eso quisiera saber. Y nada, mira, que os mando muchísimos besos. Nos vemos en el próximo vídeo. No sé cuándo. Así que mientras tanto, y hasta entonces, lo más, más, más, más, más importante de todo, Happy Longizate. El baile del Happy Longizate.